Hola gente de YouTube, ¿cómo le va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpelli, y Sonrecitas Parody Y bueno, en este video acá estamos con un nuevo video de Counter Strike Global Offensive En una partida de juego de armas Vamos a ver cómo me fue eh, No voy a spoilear mucho Pero bueno, tuvo sus momentazos no, Así que los dejo con el video y espero que les guste Bueno, vamos a empezar Estamos acá De, de terroristas Bueno ya hay varios que están avanzados en armas. Bueno, en, en lo que es el nivel de, la, de las armas. Yo empiezo acá con, con Teco. Bueno. A ver. Van todos a lo bruto, total. Tienen... Yo es que armas francotirador... Mucho no dan en, en este mapa. Mucho no me sirven a mí por lo menos. Bueno, ahora me va a costar. No. Me cagó el fierro es el, el metal, la chapa que estaba que me cubría. No. Bueno, bueno, bueno. ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Le tiré en la pierna! ¡Soy infeliz! ¡Soy un infeliz! ¡Le tiré en la pierna! ¡No! A ver, bueno. Ya hay uno con... Ya hay uno con cuchillo Bueno Ya está Ya está Esta partida ha terminado Bueno 8-11 bastante bien Vamos a ver qué pasa en la que viene. Bueno, empezamos de nuevo. Otra. De nuevo como como terrorista. Bueno, ya no hay tantas animaciones graciosas de cuando... De cuando mataban un tipo, me acuerdo. Me acuerdo que antes matabas a uno y... Tiene una animación re graciosa que salía volando. Pero ahora creo que ya no están. Uy, vale. Vamos. No, no lo había visto. Ah, estaba arriba, estaba escondido arriba de, un, de uno de los edificios. Bueno. Ay, de pedo, de pedo, no me mató porque tenía el cargador casi vacío. Buena, buena, buena. Ya, sí, tenía re poca vida Me iban a matar Ya no había mucha chance ¿Sí? No No Uy. Lo reventé No, no no se llegó a ir, Dios mío. Bueno, ahí me ayudó que se cayó. Así que algo de vida menos tenía. Interesante, ¿verdad? No. No, <risa> bueno. Ni, ni un puntito de vida le saqué a ninguno. Más vale la fumada imposible. Nah. Bueno, a ver. Más pajero. No, no puede ser. 22, ok. No, en serio, boludo. 74. Bueno. Una kill más, dale. No me jode. Para subir de armita. No, qué pelotudo. Pensé que lo había matado el de mi equipo. No. Bueno. No, a nivel no llegaba ni en pedo. Menos precisión había. Hay uno ahí, hay uno ahí. Uh. Bueno. Bien, bien, bien, bien, bien. Acá spawnean, creo, varios. Ah, ni le llegaba, ni llega a matar justo antes de que me mate con el, la Negev. No, no, no, no, no. No. ¿Dónde viene ese? Por ahí estaba. No, pelotudo. Bien, bien, bien, bien, bien. Ya le había dado en la cabeza antes. No. Baja, baja, baja. Dale, no se moría más. 96. 96, por Dios. Dale. A veces me paso de infeliz. Bueno, bueno, ahí me iba a matar si sí, o sí. Ya había respa recién respauneado No, qué mamerto. ¡Qué mala suerte! Tomá, qué mala suerte que tuve. ¿Dónde está ese? No puede ser, no puede ser Había uno por acá bueno. No, ni a uno le pude Por Dios, ni a uno le pude pegar Bueno, ni a uno pude descontar por lo menos Buena jojo 47 ah está morite, toma, con qué me habrá pegado, me llega a pegar. Había un montón ahí amontonados arriba. Buena, buena. bueno Mejor que antes. Mejor que antes. Sí, 19-24, pero bueno, nivel 10 por lo menos. Bien, ya subí de nivel, creo. Bueno. Subí de nivel bastante bien. Uh -huh. un graffiti ahí. Hermoso. Y bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir este video con su familia, con sus amigos o con quien quieran. Háganse miembros del canal y aprovechen que la membresía es bastante accesible y tiene unos beneficios muy buenos. Y nada, si quieren comentar este video, coméntenlo en la publicación de la pestaña Comunidad, donde tengo el enlace a este video que voy a subir, obviamente, para los que no llegaron a verlo, que lo vean. Y nada, de paso... Si son nuevos en el canal, ya saben, suscríbanse y síganme en Instagram, que lo tienen abajo en la descripción. Que, que bueno, ahí cada tanto estoy bastante activo cuando en YouTube quizás no. Pero bueno, eh, suscríbanse al canal si son nuevos, ya lo saben. Eh, así que nada, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, los quiero mucho. Bye.